Pues sí, amigos, y yo en medio de todos vosotros he estado uh, anoche, como todos ustedes, viendo el Games Awards. Me estoy <ríe> cayendo para abajo. Sí, he estado viendo el Games Awards y, bueno, tengo que decir algunas cositas. Eh, se ha presentado el nuevo Transformers, el Ghostbuster para las gafas virtuales las nuevas, no las antiguas las nuevas o sea que os tenéis que comprar las gafas virtuales las VR2 eh, luego entra ahí como si estuviéramos en los años 90 entra Crash Bandicoot presentando un juego se presenta también se enseña el Bayonetta Origins y he de decir que ...con todos mis respetos... ...a quien haya hecho este juego... ...pero no me gusta nada... ...sobre todo para la pretensión... ...de esa palabra Origins... ...que significa orígenes... no, ...es como los orígenes de Bayonetta... ...pero tú esperas... ...un juego como el de Bayonetta... ...normal y corriente... ...pero que explique los orígenes... ...y sin embargo te encuentras con un juego visto desde arriba con perspectiva aérea y que además eh, es muy chibi chibi bueno antes de empezar con lo de los que Jaguar, como digo tengo que decir una cosa he puesto un hoy he puesto un una encuesta puedo estar en tanto en twitter como en como en youtube yo creo que en YouTube se podrá más tiempo, no sé, porque no, no, no sé cuánto dura. Lo he puesto en comunidad y lo he puesto en Twitter. En Twitter, eh, de los cinco personas que han votado a la pregunta de... ¿Debería cerrar Tozzi Game Channel y Twitter por un grupo de 24 acosadores como Michael, Chiva, Teco y el resto de Bananos? que así los quiere, un 100%, cinco personas han votado que no, nadie ha votado que sí, bueno, vamos a ver en YouTube, en YouTube, si ha cambiado un poquito la cosa, si sí que ha habido alguien que ha votado que sí, es que desean, al momento en el que vean este vídeo, mmm, maldecirán haber votado, el que haya votado, porque lo siento mucho, pero no es ni un clickbait ni nada, es para comprobar cuánta gente realmente me está siguiendo y si esos eh, suscriptores que se han ido han sido por y por culpa de estas personas. ¿Si es o no por culpa de estas personas? Evidentemente, muchos algunos de ellos, sí, es por culpa de estas personas, otros a lo mejor se han ido porque no le gusta el, el canal sepa disculparme, el canal no viene a hablar bien de Playstation porque sea Playstation, si se tiene que decir algo malo de Xbox, se dice, si se tiene que decir algo malo de, de Nintendo se dice, si se tiene que decir algo malo de Playstation, se dice si el problema es eh, que todos los días hay algo malo que decir de Playstation es que quizás a lo mejor sea porque Playstation esté haciendo algo mal, no lo sé, porque no soy yo el único que habla mal de Playstation. Si ese es el problema por el que has dejado de seguir este canal, pues bueno, no hay problema, no hay problema alguno, yo no gano dinero con este canal, pero sí que os pido que si os gusta este análisis de lo que del evento de ayer eh, le deis al botón de suscribiros, eh, pero sobre todo al de arriba, si tenéis el Microsoft Edge, muy importante tener el, el Microsoft Edge, más que nada por la puntuación que os puede venir muy bien luego a la hora de, de, pues yo que sé, pues de tener tres meses gratis de, de Game Pass Ultimate, eh, todas estas cosas que se van consiguiendo gracias a los puntos. Bueno, en la comunidad por ahora va eh, tres votos nada más, 70, 67% que no, y un 1% que sí. Es decir, un voto <ríe> de los que han votado. Por cierto, un fuerte abrazo a Edgardo Cabrera, eh, realmente por personas como tú eh, es por las que uno... Pues, se esfuerza en hacer en, en hacerlo cada día mejor llevar pantallas verdes, si hace falta pantallas verdes y luces, luces por todos lados bueno eh, también mmm, crearse un guión es importante en algunas ocasiones en este en momento no estoy de ninguna manera guionizado porque sé perfectamente de lo que voy a hablar, además tengo ...una chuletita por aquí... ...una pequeña escaletita... ...nada importante... ...para hacer los vídeos... Eh, ...todavía mejor... ...siempre... Eh, ...preferiría hacer un guión antes... Eh, ...por economía del lenguaje... ...yo no sé si habéis conocido... ...si conocéis ese término... ...economía del lenguaje se utiliza para... Eh, no, ...no estamos hablando de... ...acortar palabras para mandar un sms estamos hablando de llevar el mismo mensaje con menos palabras eso es economía del lenguaje y sirve muy bien si quieres hacer un vídeo que dure unos 15 minutos o incluso menos y poder exponerlo todo de una manera mejor Claro, a mí me está dando últimamente un quebradero de cabeza el, el OneDrive, la nube, porque la tengo totalmente petada, o sea, la tengo llenísima. Y entonces para escribir un... es que no me deja ni escribir un, un triste documento Word, es tristísimo, ¿no? Pero bueno, ya me buscaré yo la manera, yo, porque esto, esto no, no, no puede seguir así, por, mucha, por muchas razones aparte de la obvia que os estoy contando bueno, eh, hay un momento muy destacable aparte de, de Hideo Kojima mostrando el Dead Standing 2 como digo, nadie pidió el primero pero ahí tenéis un segundo plato a lo mejor es incluso mejor ¿eh? ojito, a lo mejor es bueno, tampoco quiero crearos falsas expectativas es un Death Stranding 2 y parece ser que está a un buen nivel de progreso el juego y se lanzará. Luego tenemos de proyectos de Hideo Kojima, tenemos un juego que va a hacer para Xbox eh, en el que va a utilizar la nube y otro que es, eh, que no tiene nada que ver con Death Stranding que es de terror que ahora, es que ahora mismo no me acuerdo de cómo se llama el nombre del juego y ya lo, lo presentó. O sea, ya dijo el nombre del juego hace unas semanas. Así que, bueno, luego apareció este hombre. Eh, aparte de Al Pacino, apareció también otra gente, otras celebridades. Como por ejemplo, eh, este actor que estaba en, en Reservoir 2 o en Kill Bill. Eh, que hará pues tendrá una especie como de gta un juego ahí raro donde sale danny Glover eh, muy bien el tema de los juegos hay otro otro pequeño detalle que me fijé eh, durante la gala y es que eh, Phil spencer realmente no estaba a gusto del todo no estaba al 100% no estaba a gusto el tema de la ftc y, y cómo ver ese esperpento de, de, de evento tiene que ser también un poco como, joder que me tengo que tragar el sermón de Sony que te saca hasta el de Last of Youth, eh, y, te, y te lo pone dentro de una categoría que era la de innovación en las mecánicas de juegos y cosas de estas querían meterlo what, total que se lo llevó el God of War Ragnarok y sale esta mujerona con el bolso de Wonder Woman a decirle a todo el mundo, hola soy Vila y ahora voy a sentarme, no sé, no sé realmente lo que dijo, no me importó mucho, el juego de Elden Ring, ¿cuánto a, a, a calvo cuánto vedeciano habrá eh, contento y gritando de alegría porque el, Eden, el ring el Eden ring ha ganado eh, gran premio eh, sabiendo que front Software tiene es a ver front of war tiene es, a, a ver, eh, un 14% de sus acciones vendidas a Sony, por lo tanto, la gente o por lo menos el público de, de Sony entiende que mm, ha ganado. Y como todo en el mundo de, de la gente que sigue Sony eh, gira en torno a Sony, es lo mejor, Sony es lo mejor, porque así es como se lo venden, así es como el así es por lo menos, no sé cómo lo habréis visto ustedes, pero. El, el evento de ayer aparte de, de ese pequeño enano rata a diciendo no sé qué de bill clinton que bueno ahí he visto incluso hasta ya he visto ya hasta la el, la cuenta de twitter del idiota este que se coló cuando estaba camilla recibiendo uno de los previos ya casi al final no y eh, si os fijáis en el aparte de que se lo llevan evidentemente y tal eh, lo último que se le escuchó es algo de los Clinton bueno, vete entonces a saber por qué eh, ni a cuento de qué se coló nadie le prestó atención nadie fue a, a por él por lo tanto me imagino que estarían ahí mmm, junto a los a los dos lados esperando el momento de poder entrar si es que eh, se dieron cuenta porque ahí estuvo un buen rato hasta que terminó el traductor y entró entra en escena empieza a hablar y a decir Congratulations, this has been such a special night, and I can't believe that next, y a los no sé de, de Venga, chaval, ya has, has soltado tu chorrada, ya. Vete. Eh, fuera. Eh, da gracias de que, de, de que no tan tiroteado aquí, porque quedaría feo una gala ahí con tiroteo. Y desde luego, mhm, quedaría feo una. Sí. ...yo me he quedado con, desde luego con esa con, con esa imagen de, de Phil Spencer... ...que no estaba del todo contento... ...no solamente por los premios evidentemente comprados por Sony... ...sino por... O, ...ni por cómo se estuviera llevando las cosas... ...que también era una especie de lamida de orto a Sony... ...o sea era... Eh, ...que si... Oh, ...fíjate que son tan buenos... Sony, que un juego que hizo en el 2013 eh, todavía las mecánicas de juego eh, pueden entrar dentro de, de una categoría puede competir todavía a ver señores eh, de verdad el juego no es para tanto O sea, el juego, el juego no es para tanto creedme que el juego no es para tanto no es más que otro juego de zombies eh, bueno o malo tiene sus cosas que yo tampoco eh, las vería como aplaudibles, sobre todo lo de las mecánicas, de que vengan diciendo, no, son las mejores mecánicas. Oye, perdón, yo lo he jugado y no... Las mecánicas son una puta mierda. Los enemigos, el tema de... O sea, como dije ayer, eh, ¿qué pensabais que iba a ocurrir? Aparte de, bueno, lo del niño Amis, este de los Clinton escapado del sótano de jim ryan este este no no pintaba dentro de, de, de la ecuación evidentemente pero bueno ustedes qué pensáis de, de, de los de los juegos que, que han ganado de hay juegos que oye mira, el kirby por ejemplo es un juego que sí que, se, que es un juego que se lo merece se lo merece juego familiar y un juego de aventuras además muy bueno eh, ...para todos los públicos... Yo ...primero jugué la demo... ...porque la demo la ponen antes... ...en Nintendo te ponen una demo antes de... de ...cualquier lanzamiento, ¿no?... ...y yo probé la demo y me gustó el juego... ...y entonces dije, bueno, pues, pues lo voy a, este lo voy a tener... ...que es lo bueno de tener... ...eso, por lo menos una demo... ...una demostración, una referencia... Eh, para que no te compres un juego que luego no te va a gustar. Luego se hizo dos referencias o tres al Callisto Protocoles y una eh, o dos al Dead Space. Un poco para... para compensar tanto hate eh, hacia Callisto Protocoles. No, no, no sé. O sea, están tan interesados en que, en que el Games Award vaya tan bien que importa no lo que bueno ya sabemos que ese es el, el tipo de, de eventos que nos proporciona sony así que como dije antes ninguna sorpresa ninguna sorpresa ni siquiera en el tema de las votaciones lo siento por mis haters pero vuestro odio me alimenta me encanta seguid así envenenaos con vuestro odio. Nosotros, los demás, el que se quiera suscribir, por favor, denle a la campanilla, ya sabéis que en el Microsoft Edge, en la parte de arriba, eh, porque lo de la campanilla de YouTube, Dios sabe por qué no, no va bien, pero es, con otros canales me está pasando que tampoco me notifica bien. Y, y bueno, vamos a ver si esto... Es que esto de verdad que no... No ha terminado quiero decir no sigue lo las notificaciones siguen sin, sin ir bien o sea me parece no sé cuanto menos llamativo no o sea bueno amigos os espero en otro próximo toxic games channel en otro programa donde vamos a abordar otro tipo de cosas o vamos a seguir con el eh, stay of the kai que espero no dejarlo. Con ustedes Tox Gamer para Toxic Game Channel. Hasta la próxima, amigos.